Buenos días, buenos días, Este, de nuevo mi gente en, en Instagram, gente en, en YouTube, como siempre YouTube, eh, pues no sé qué pasa con YouTube que no me quiere publicar los streams, pero bueno, aquí aquí vamos, a sí, seguir. ya me dio el aviso, ahí está, pero bueno, no importa ¿Qué quería hablarles hoy? Eh, primero, sobre molesto, son fragmentos platónicos, les doy la bienvenida Si no se han suscrito al canal se los recuerdo que me dejen un like Para yo seguir haciendo estos fragmentos platónicos muy animados. Eh, si no conoces mi canal es Mujer con Opio. Hola Nora Studios, eh, estamos haciendo un live uh, Has been created but cannot be published Ok, no sé, yo no sé si el streaming Pues no sé si el streaming funciona, yo lo voy a hacer aquí por aquí eh, y después lo monto en YouTube porque YouTube hoy no me quiere colaborar Así que bueno, <coughs> buenos días Ayer les hablaba del Blue Monday Ayer les hablaba de ese lunes que dice por allí que uno se deprime, sobre todo cuando vives en el norte Bueno, es un poquito deprimente cuando te tienes que tapar tanto y el sol se esconde tan rápido Sin embargo, creo que el Blue Monday se lleva adentro Y les voy a decir por qué Estoy leyendo este libro de The Soul Art of Giving a Fuck Y ayer tuve un día bastante pesado en el trabajo Bastante pesado que, este, creo que llegué a preocuparme de que me vayan a votar en algún punto <risa> Pero bueno, ese es el miedo de todos los inmigrantes eh, Creo yo que, que nunca pasamos esa, esa etapa de miedo que nos voten y quedarnos así como en el aire Pero eh, cuando iba, pues, yendo a casa de nuevo En el medio de esa nieve que te resbala y donde te preocupas que te vas a enlucar porque, porque bueno, vas a morir en la nieve, porque te vas a resbalar y, y ya no van a saber más de ti. Pensé, ¿de verdad yo tengo que pararle tanto a esto? O sea, ni siquiera, son puras alucuraciones en mi cabeza, son puras cosas que realmente, no sé si van a suceder, no sé si tal, pero el cerebro empieza a llenar esos huecos, a prepararse, ¿verdad? Porque el cerebro, aunque no lo crean, es una máquina floja, pero es una máquina eficiente. Es una máquina floja porque ella siempre está... Tratando de guardar energía extra Pero es una máquina muy eficiente Porque lo hace de manera tan buena Que tú te crees todo lo que Todo, todo lo que tu cerebro te inventa Tú te lo crees porque tú vives en una constante narrativa Entonces, ese fue mi Blue Monday Y por eso les quiero hablar de algo que aprendí allá Y voy a buscar mi computadora Para leérselos, ¿verdad? Lo voy a poner acá para leérselos Espero, yo creo que ya en YouTube Ya yo no tengo nada que hacer Pero bueno les cuento entonces por acá. Eh, este señor que tiene el libro The Subtle Art of, Giving a of Not Giving a Fuck, Mark Manson, tiene un newsletter que llega todos los lunes y se llama. ¿Y se llama? Mesa dice Valentina? Ay, chica, ahora está con No, vale, pero yo estoy on fire hoy con la tecnología. Pero bueno, se llama algo así como que Monday Fucking Morning. Algo así. ¿Ok? Y él dice que hay una. Mmm, como un... Bueno, hay un efecto que se llama el Dunning... Ahora sí, ahora se arrancó, Ahora sí. Que se, llama, que se llama el dunning kroger effect Que ocurre por la sencilla razón de que la gente inteligente está como consciente de que ellos no lo saben todo. Les pasa como a Sócrates, ¿verdad? Yo solo sé que nada sé. Mientras que la gente no tan inteligente y que no tiene experiencia no tiene idea de lo que ellos no saben entonces por eso son un poco más arriesgados esto me hace pensar muchísimo en el síndrome del impostor que creo que es algo que sufrimos muchas personas, me incluyo en ellas y es porque precisamente sabemos todo lo que no sabemos y nos asusta que nos descubran que no lo sabemos porque creemos que tenemos que Creemos que tenemos que ser perfectos, creemos que tenemos que ser, yo no sé, como una fuerza así loca de la naturaleza, que todo lo sabe, que todo lo ve. Y realmente eso no sirve para nada. Una de las cosas que enseña mindfulness y una de las cosas que también es un superpoder de los multipotenciales es tener una mente de principiante Tener una mente de principiante no quiere decir que te hagas el loco, ni que te hagas el gafo. Tener una mente de principiante lo que quiere decir es que seas curioso, es que admitas que no lo sabes. Porque cuando admites que no lo sabes, es que vas a tener oportunidades de aprenderlo. Si todo el mundo cree que tú sabes todo o si tú le haces pensar a la gente que lo sabes todo, entonces la gente no te va a enseñar. La gente este, va a recurrir a ti con unas presiones y unas expectativas que realmente no sirven para nada. Entonces a veces eh, nos quedamos como en ese loop de las expectativas extrañas, porque no sabemos realmente qué somos y qué tenemos, porque no nos damos el tiempo de autoconocernos. Y a las tres personas que tengo aquí, tengo tres personas en este live que van a empezar el programa ARGE, que es precisamente para conocernos, que es para conocer lo que somos en realidad, y ponernos un poquito en los palitos como decimos en Venezuela ponernos seriamente a pensar ok qué es lo que tengo y qué es lo que me falta y realmente lo que me falta hey y se conecta la quinta persona también Stephanie que va a acompañarme en el programa Arge también está antorcha de Esperanza buenos días buenos días buenos días para recapitularles un poquito a las tres personas que se acaban de conectar estoy hablando un poco del síndrome del impostor y cómo ese síndrome del impostor viene del de efecto de que las personas que pues, hemos nos hemos preocupado por estudiar, que, que, que sabemos cosas, pues sabemos todo lo que no sabemos. Y como sabemos todo lo que no sabemos, nos asusta que la otra gente se dé cuenta. Y nos empezamos a comparar y empezamos a crear unas expectativas realmente que no tienen pues nada que ver con lo que somos en realidad. Por eso... Todo lo que puedes hacer en autoconocimiento. Y ahorita no solo te hablo de Arge, que es el programa que voy a empezar este domingo. Todavía tienen tiempo de inscribirse si no se han inscrito. Eh, ese programa es sentarnos a ver cosas sencillas a nosotros mismos. A sentarnos estructuradamente y decir, esto es lo que tengo, esto es lo que no tengo, y esto me falta. Ajá, ajá. Pero aquí viene algo muy, muy, muy, muy importante. ¿Me falta para qué? Y ahí es donde vienen todas nuestras creencias, y perdonen que las llame absurdas, eh, a, una mejor a falta de una mejor palabra. Las voy a llamar absurdas porque nos llevan a acciones que van en detrimento o van hacia la dirección contraria a lo que somos. A nuestra armonía y a nuestra plenitud. Entonces creemos, y, y, y eso lo he leído ya en... <coughs> va a tocar un poquito de matcha. Eso ya lo he leído en varios libros eh, de estos que estoy estudiando para, para bueno, hacer todas mis cosas. Y es que tú realmente te pones unas expectativas que son, no son tuyas, esa es la palabra, no son tuyas. Porque es, ok, yo quiero, tener el, eh, quiero ser el manager de los managers y tal para ser mejor que fulanito, para hacer no sé qué, para hacer esto, para hacer lo otro. ¿Y por qué tú quieres hacer todo eso? ¿Realmente tú quieres hacer todo eso? Porque tú quieres esa posición, porque esa posición te va a hacer feliz. Realmente, y cuidado con eso de la felicidad porque no sabes bien qué es tu felicidad si no te conoces. Realmente, ¿qué viniste a hacer? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es tu contribución? ¿Cuál es tu impacto con la gente? ¿Qué es lo que tú quieras que sea tu legado? ¿Sí? Cuando llegas a, a esta crisis de la mediana edad, te pones a pensar también cuál quieres que sea tu legado. Pero no solo tu legado, sino cómo quieres vivir. Tu día a día, porque muchas veces estamos poniendo la cabeza en esa meta, que es importante tenerla, es importante tener metas, es importante tener objetivos, solo que es importante tener también objetivos que te hagan a ti sentirte en armonía, que el camino hacia ese objetivo no sea una tortura, no vale la pena vivir así, no vale la pena vivir viendo lo que tiene el otro, no vale la pena vivir viendo lo que me falta, vale la pena vivir haciendo lo que yo sé hacer. Y te garantizo algo. Te voy a garantizar algo y con esto voy a cerrar el live. Lo que te garantizo es que tú tienes una manera única de hacer las cosas. Tienes una manera única de llevar un mensaje. Este mensaje que te estoy dando yo, te lo, te lo van a dar millones de personas quizás. Pero yo soy la única que te lo va a dar de esta manera. Yo soy la única que te va a hablar de esta manera. Ese es mi valor. Hacerlo de la manera en que yo lo hago. Ahora, eso a mí no me hace más especial que a nadie. ¿Sí? No busquen ser más especiales. No busquen ser únicos. Ya lo son. Ya lo son. Porque no hay dos personas iguales. Quizás tu mensaje sea igual al mío. Quizás el mensaje que tú estés dando sea igual. No importa. Hay muchas personas haciendo lo mismo. Porque hay muchas personas en el mundo. Las probabilidades de que las cosas se repitan son infinitas. Sin embargo, tú eres la única persona que puedes hacer lo que tú haces. Ahora. Hazlo de la mejor manera posible. Eso no implica que tienes que estar en una competencia para hacerlo, para ser el más especial, para que tu vida se parezca a una película de Hollywood. Quítense Hollywood de la cabeza. Hollywood no existe. Disney no existe. Lo siento, lo siento, pero no existe. Uno de los ejemplos que a mí me duele más ver es como las niñas, las niñas sobre todo, las muchachas, las, las, las, las jóvenes, que van a experimentar por primera vez el amor, que están buscando experimentar por primera vez el amor. Todo lo tienen como si fuera una película de Hollywood. Entonces están esperando que todo sea una cosa maravillosa, que todo sea una cosa rimbombante y no no aprecian lo que tienen al lado. Es un ejemplo muy tonto. Vamos a un ejemplo más allá, las relaciones sexuales. Cuando a tu primera vez, tú te esperas que una cosa sea que no sudes, que no pase nada, y cuando te pongas el preservativo no hay ningún problema. ¿Me entienden? Son unas expectativas irreales, irreales totalmente. Entonces, como nos dice Sonia, somos suficientes. Somos suficientes. Somos suficientes para ser nosotros. No tenemos que competir con nadie. De verdad. Yo pasé mi vida compitiendo, <ríe> se lo confieso, yo era la mejor alumna, no sé qué, y taca taca, no, miren, ahorita que yo hago esto, y ya me voy a quitar este micrófono para hablarles de cerquita porque YouTube no funcionó, miren, esto de la competencia, yo, yo quería escribir, yo, este, quería como que bueno, este, no, ser la mejor escritora, no, yo voy a escribir solo lo que yo pueda escribir. Y no, eso no es conformarse. Eso es darle a la gente lo que yo soy. Entonces, sean eso. Conózcanse ustedes mismos. Realmente vean qué es su felicidad. Y dejen las competencias y las estupideces. ¿Qué importa si tienen un carro así asado ¿Qué importa si tienen el puesto X o Y? Lo que importa es que ustedes estén disfrutando su viaje. Porque es corto. Es corto. Yo que llegué a la mitad se los digo que es corto. A ver, Paul, vine buscando cobras y encontré oro. Me pasa a menudo lo del síndrome del impostor porque trato de hacer divulgación científica. El mundo académico es muy competitivo, Paul. El mundo académico es brutal. Eh, yo, yo estudié filosofía por seis años y, y en algún punto, obviamente, quise dedicarme a la academia, pero es brutal, es brutal. Y, y, y realmente yo dije... ¿Eso es lo que yo quiero para mí? No, eso no es lo que yo quiero para mí. Eso no es lo que yo quiero para mí. Yo no quiero este, este, este sinsentido y este ahogo de, de nunca ser suficiente. Y fíjense que he encontrado a Mujer Cronopio, porque mi crisis de la mediana edad se llama Mujer Cronopio, la que ustedes están viendo aquí. En esta crisis de la mediana edad, encontramos a Cronopio y Mujer Cronopio me ha dado tanta felicidad me ha dado tantos buenos ratos, me ha hecho conocer a tanta gente bonita, que está en este live, que estoy feliz de que esté en este live, que me van a acompañar porque confiaron en mí y vamos a hacer por primera vez este programa de autoconocimiento RG en donde todas estas cosas que yo vengo masticando y aprendiendo hace años, se van a concretar y cada vez que yo me... Miren, yo venía ayer de mi Blue Monday, de ese, de, ese, de ese día de trabajo, de volver después de dos semanas de vacaciones, en el que todo está convulso además en el trabajo, y yo me puse a pensar en Arge en mi programa, en Mujer Cronopio, y yo venía con una sonrisa, entonces, ¿saben qué? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, yo descubrí que mi razón de ser, <ríe> soña, yo se lo digo, yo se lo digo, yo descubrí que mi razón de ser es esta, y se las voy a compartir aquí en este live, porque está muy bonito este live. Estoy muy animada que estén aquí conmigo. Es educar, inspirar y motivar a las personas para que las personas consigan su armonía y su plenitud. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en este live. Bueno, me voy contentísimo, va a llegar tardísimo el trabajo, pero no me importa nada. Ya Luna me empezó a gruñir. Luna, ven a saludar, Luna no quiere saludar hoy, pero no importa. Ustedes saben que ya está aquí. Así que... Gracias, gracias por estar aquí. De verdad estoy muy contenta eh, de que se hayan conectado. Besos, que pasen un feliz martes. Ya yo me voy al trabajo a no amargarme. No amargarme. Voy a ir con una sonrisa. Y si ustedes van con una sonrisa, se los juro que ustedes le cambian la actitud a la gente. Una de las cosas que me dicen siempre en mis evaluaciones, ¿ok? Una de las cosas, el Arge eh, Paul, que solo le toca decir, sí, pues no puedo, no puedo decir así eso, el Arjé era lo que buscaban los, los físicois, que eran los primeros filósofos, que ellos buscaban el origen de las cosas, tales de Mileto, Empédocles, eh, y todos ellos empezaban a proponer qué era lo que constituía toda la materia, el agua, el aire, los átomos, o el apeirón, que era una sustancia así como un éter o algo así. Entonces eso es Arjé, Arjé es buscar tu origen, lo que te conforma. Eh, sí, la epoge, es la suspensión del juicio, exactamente. Entonces, Arge eh, es eso. Pero bueno, te invito a que te metas en la página que está la, la explicación, es Mujer Cronopio, eh, y ahí vas a ver Arge, este, que es como una transiteración, no exacta, sino fonética. Pero bueno, no me, no, yo me puedo quedar hablando de eso mil años, pero no me voy a quedar hablando de eso mil años. Así que, nada, lo que les quiero decir es que. Vayan con una sonrisa donde vayan, de verdad, eh, se los prometo que cambie la actitud. Les decía que en mis evaluaciones, esta luna diciendo, sí, sí, sí. En mis evaluaciones siempre me dicen, eh, tú siempre contagias de energía a la gente, tú siempre vas con entusiasmo, y eso es lo que hay que hacer, señores. Cámbianle la energía. Si ustedes están esperando que los demás cambien, siéntense y tómense un café. Felices eh, martes, que pasen un martes muy bonito. Bye, bye.